En este video vamos a desarmar el motor 187 de mi Falcon y les voy a mostrar en qué estado se encuentran estos metales. Un abrazo grande, nos vemos en la próxima, chao. Eh, el, el, el retén de cibañán, ¿cuál claro, sería? Tienes que sacar esto no sé cómo sacar acá? sacar los tornillos pero son tornillos planos, son tornillos no? claro, con un tubo Tengo que se rompe no, para que se, rompe, se va a romper el no importa, ven eh? Va a destraba, ¿eh? a este. Sí, dale, te vale el Ahí va. ¿Nos aflojó? Uno. Sí. Guarda, va. Vamos a sacar... No, no, no, pero dame un tubo, Padre. No te compres sin moto, por favor. No lo mismo que yo. Están más flojo estos tornillos. Asombrado por la potencia de Ford. Impecable. ¿O no? Ahí quedó bien limpio, papá. Eh, disco flap y disco de alambre trenzado. 3, 2, 1. Así es como ha quedado ahora. Es un cárter de aceite, muchachos. No es el capó del auto. Así que a pincel. Antioxidante negro. Se está secando a la luz de las rosas, de mi casa, ahí va, quedó bastante bien, por lo menos, a lo que estaba, toda la tarde pelándolo, para mandarle antioxidante y croto,